¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Dame bastante verga, eh! ¡Ja, y pues! Pues. A la madre wey. Era pues Pues está chida, ¿no? Está chida por una alerta, güey Yo diría que el, era pues, o sea, una O sea, la la una palabra Que sea